decir, aunque hoy, aunque hoy se exige investigación mixta. Hoy exigen investigación mixta. Como ya les he dicho, la investigación mixta es la combinación de la investigación cualitativa con la cuantitativa. Combino documentos. Combino categorías, subcategorías, combino la encuesta, la entrevista, el cuestionario. Combino lo cuantitativo y cualitativo. A eso se llama investigación mixta. Correlacionales. Porque voy a estudiar, investigar la relación o correlación entre las variables. ¿Guardan o no guardan relación? Eso no lo puedo saber en un proyecto. Lo voy a determinar en mi tesis, no en el proyecto. En el proyecto sí tengo que poner qué tipo de investigación es. Y lo desarrollo ya en la tesis. Explicativas. Porque explican la relación causa-efecto, causa-consecuencia. Origen-consecuencia, como les decía, ¿no? ¿Cuál es el origen del hacinamiento en las cárceles? Quizás hay muchas detenciones. ¿Cuál es el origen de la violencia familiar sexual? Se ha demostrado que en este contexto del COVID-19, el hacinamiento fue una de las causas del incremento de la violencia familiar sexual. Son los tipos de investigación, según estos señores. Roberto Hernández Sampieri, Fernández Collado y Pilar Batista. Y así, aquí en este cuadro resumen o cuadro comparativo, resumimos los tipos de investigación. Es una síntesis de los tipos de investigación. ¿Cuánto es exploratoria? Allí está. Es exploratoria porque investigan problemas poco estudiados. Es lo que venía explicando. Poco estudiados. Cuando es descriptiva, porque se investiga o considera los fenómenos estudiados y sus componentes. Descriptivas porque miden conceptos, definen variables. Correlacional. Ofrecen predicciones. Explican relación de variables. Cuantifican relaciones entre variables. Cuando es explicativas, precisan o determinan las causas de los fenómenos. El sentido de entendimiento. Son sumamente estructurados. Como observarán, es un organizador visual. Que resumen en síntesis los tipos de investigación más usados. Llamadas exploratorias, descriptivas, correlacionales, explicativas. El siguiente cuadro comparativo, ahí observan ustedes la imagen, también es un resumen, es una síntesis. Cuando hablo de resumen de síntesis, estoy hablando de metodología. Tipos de investigación científica, histórica, hay otros tipos de investigación, histórica, analiza eventos del pasado, busca relacionarlos con otros del presente, histórica. Estudia el origen y evolución de las constituciones políticas del Perú. ¿Cuántas constituciones políticas hemos tenido? ¿Cuántas asambleas constituyentes hemos tenido? Parto de la premisa que la primera constitución política en el Perú fue en el año 1823, de tendencia liberal. Ah, es una investigación histórica. Hemos tenido Cámara de Tribunos, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Hoy solo tenemos unicameral. Hay un proyecto para que vuelva la Cámara de Diputados y Senadores. Porque en mi opinión particularmente, este Congreso de la República no tiene el nivel académico. No tiene el nivel político. Es una pena este Congreso. Por eso estamos así como estamos. Solo basta escuchar el nivel del debate. Otroras. Congresos de la República. Bueno, he tenido la oportunidad de escuchar a. A ilustres congresistas. Bueno, aún muy joven. Pero escuchaba a Enrique Bernales Ballestero. Escuchaba en otro momento a Javier Valle Riestra. Por citar ejemplos. Eran otros tipos. Borea, Audría. Otros tipos, otro nivel. Todos profesionales. Abogados, economistas, políticos. ¿Qué nivel de debate? Hoy escuchemos el nivel de debate que tenemos. Los grandes países democráticos, los países que apuestan por democracia, tienen Cámara de Senadores y Diputados. Cuando la historia reciente ya ustedes la conocen. ¿Desde qué año tenemos... Una sola cámara. Fue a partir del cierre del congreso. Del 5 de abril del 92. Lo hizo Fujimori. Quiero hacer un tipo de investigación de esa naturaleza. Allí está. Investigación histórica. ¿Se dan cuenta? Investigación histórica. Para yo hacer una investigación histórica... Debo dominar el tema, debo conocerlo, debo haber leído. Documental. Analiza información escrita sobre el tema objeto de estudio. Les decía, ¿no? Quiero investigar, a ver resoluciones de IndieCopy. ¿Cuántas habrá emitido? ¿Realmente IndieCopy defiende los derechos de los usuarios? O sin Hermín. La OMA, ¿a cuántos jueces, magistrados habrá suspendido? No lo sé. Pero quiero hacer ese tipo de investigación. Eso es investigación documental. Necesito jurisprudencia. Ah, es documental. Descriptiva. Reseña, rasgos, cualidades o atributos de la población, objeto de estudio. Describe hechos, sucesos, sociales, naturales, ambientales. Descriptiva. Correlacional. Mide el grado de relación entre las variables de la población estudiada. ¿Guardan o no guardan relación ¿Se relacionan o no se relacionan entre sí? ¿Tienen nexos o no tienen nexos entre sí? Explicativa. Da razones del porqué de los fenómenos. Explico las causas, orígenes, consecuencias de los fenómenos sociales, culturales, ambientales. Estudio de casos. Analiza una unidad específica. De un universo poblacional. Estudio de casos. Estudio de archivos. Les narraba en otros momentos. La casuística es un método de estudio. Es un método de enseñanza. Estudio de casos. La casuística. Les narraba. A ustedes sí les he narrado. Sucedió en Chorrillos, el caso hace más de 15 años, una pareja y en un momento determinado él termina asesinándola. Ambos trabajaban en las mañanas en sus labores y en las tardes criaban animales, tenían su establo ella dejó de visitar a su familia una semana dos semanas todos los sábados los visitaba la familia se extrañaba oiga por qué no viene ya van dos semanas a la tercera tocan nadie abre tocan nadie abre bueno se encuentran con la pareja con el varón le preguntan por ana él dice no ya no somos pareja ya terminamos, ya hace más de un mes. Ella se ha ido con su familia. ¿Qué hizo la familia? Inmediatamente denunció. El primer sospechoso, él, la pareja. Consiguieron una orden de allanamiento. Allanaron la propiedad. Empezaron a buscar. Encontraron el cuerpo enterrado en la propiedad. Él había matado, asesinado. Le dieron 20 años de prisión. Y 20 mil soles de reparación civil. Apelan. Y en la apelación. Bueno, viene una revisión. Y finalmente él confiesa que sí, la asesinó. La asesinó porque ella ya tenía otra pareja, porque ella le confesó que quería terminar con él. Estas palabras hirieron sus ser, su más profundo ser, sus sentimientos. Y le dio tremendo golpe en la sien que la mató y ella cayó de bruces de espalda en la reconstrucción. La mató en el acto. ¿Había planificado matarla, asesinarla? No. Según los peritos, los especialistas. El psicólogo. Entonces la defensa pide una revisión de los hechos. En todos sus extremos. Entonces no fue un crimen premeditado. Fue un crimen por emoción violenta. Este señor tenía arraigo laboral, arraigo domiciliario, y en la revisión, en todos sus extremos, no concluyeron reformularla en todos sus extremos. En la resolución, reformulan en parte y le rebajan la condena de 20 a 10 años y de 20 mil a 10 mil soles de reparación. ¿Qué he narrado? ¿Un caso o no? ¿Qué he narrado? Una casuística. A eso se llama estudios de casos. Cuando narro hechos, sucesos o casos. Como el que acabo de terminar. ¿Me escucharon? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, eso es un caso. Ya, eso es otro tipo de investigación. Y entonces se logró demostrar, pues, que no fue un crimen premeditado que no fue un crimen con alevosía. Y entonces viene la defensa. Si es cierto, pues no. Él mintió. Él mintió. Bueno, la defensa, ¿no? Planteó la defensa. Y no reformularan la resolución en todos sus extremos. Solo en parte. Los argumentos los habrá tenido. Solo estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Estudios de casos. Cuando tenemos eso es otro tipo de investigación. Se llama el método de la casuística. Este tipo de estudios de caso es investigación cualitativa. Seccional. Método de estudio. En oportunidad único, seccional. A ver, parece que se fue ya está. Gracias. Entonces, la información que podamos recabar se hace en un momento determinado. Debemos determinar el objeto de estudio. ¿Cuál será mi objeto de estudio? Usted solo lo sabe. Dependiendo de su tipo de investigación. Datos sobre criminalística, sobre asesinatos violaciones, y entonces a esos tipos de información que va a recabar en un momento oportuno se llama sexesional. Poco se hace esos trabajos de estudio. Longitudinal es lo que veníamos explicando. Compara datos obtenidos en diferentes oportunidades o momentos de una misma población con el propósito de evaluar los cambios. Longitudinal. Porque voy a hacer una investigación en un lapso de tiempo. Para eso tenemos un cronograma de estudio, de actividades. Lo tenemos en nuestro proyecto. Experimental. Analiza el efecto producido por la acción o manipulación de una o más variables independientes sobre una o varias dependientes. Por eso estu existen estudios de diseño experimentales cuasi experimentales, que como reitero, eso es en otras áreas de estudio. En el caso nuestro en derecho, mayormente los estudios son no experimentales, y allí está en la metodología, en nuestro trabajo, no experimentales. ¿Por qué es no experimental? Porque no se manipulan las variables. Las variables se manipulan tal como o se quedan tal como están. Es decir, Identifico mi tema, identifico mis variables, sobre esas variables hago mi matriz, sobre esas variables hago mis dimensiones, esas dimensiones son mis bases teóricas, al igual que mis indicadores que luego en la tesis se convierten en preguntas. No he manipulado las variables, las variables se quedan tal como están, las variables son mis variables de estudio, mis variables me proporcionan las bases teóricas. Por eso es no experimental, no se manipulan las variables, como en otros tipos de estudios, ¿no? Que reitero, por eso se llaman estudios experimentales, cuasi-experimentales. ¿Me entendieron hasta aquí, señores? ¿Me dejé entender? Sí, profesor. ¿Ya? Solo es teoría y doctrina, jóvenes. Y entonces la teoría y doctrina es importante. Miren, como en un cuadro, yo no necesito mucha información. Porque estoy seguro que si yo lo, les envío un texto de 10, 15, 30 páginas, no lo van a leer. Pero yo puedo explicar mi clase, ojo, con una imagen. Yo puedo explicar mi clase así como ustedes la están observando, con una infografía. Entonces, esto es otro tipo de enseñanza, ¿no? Puedo enseñar con una imagen, con una infografía, porque domino el tema, porque lo he estudiado y lo puedo explicar, porque tengo los conocimientos teóricos doctrinarios. En investigación es así. Para usted hacer investigación, usted tiene que saber lo básico o lo mínimo de teoría y doctrina. Para eso estamos todavía en proyecto. Y entonces, bueno, ¿no? Como siempre, las actividades complementarias, revisar su material de trabajo, porque usted ya hizo su clasificación, usted ya diseñó su tipo de investigación. ¿A dónde está? En el capítulo que dice metodología. Reitero, allí está el tipo, el nivel, el diseño, las técnicas o instrumentos de recolección de datos, las técnicas o instrumentos para procesamiento de datos, ahí ya usted puso cuál es su población, cuál es su muestra, entre otros. Entonces, ya usted sabe que hay entonces clasificación y tipos de investigación. Mayormente las investigaciones son descriptivas, correlacionales exploratorias explicativas ¿qué aprendió el día de hoy? aprendió tipos de clasificación de investigación ¿cómo aprendió? usted lo sabe ¿aprendió de repente con el tutorial? ¿aprendió con la imagen o la infografía? ¿estuvo atento? ¿tuvo dificultades en clases? ¿lo aprendido le servirá en el futuro? esas son preguntas de metacognición ¿lo aprendido le servirá en el futuro? ¿sí o no? Usted lo sabe. Usted solo lo sabe. A eso se llama preguntas de metacognición. Y entonces, como siempre, las gracias por su atención, por su interés, por su compromiso de mejorar. Este país requiere de investigación. Para salir de la crisis social, cultural, necesitamos ser un país que investigue. No investigamos. En México existen 1.890 investigadores debidamente acreditados. En Venezuela, 989 investigadores debidamente acreditados. En Brasil, están en un promedio de 2.000 debidamente acreditados. En el Perú, la verdad, desconozco. Para eso existe el RENACIC, el Concitec. Y entonces, la investigación se convierte hoy en un pilar para el desarrollo y el progreso de un país y bueno para evitar lo que está sucediendo en el actual contexto no todo el mundo está sacando ahora la palestra que sus tesis han sido plagiadas copiadas y bueno y en este caso como estamos en proyecto el filtro soy yo alguna duda alguna pregunta al respecto doctor buenas noches doctor, la mano levantada buenas noches buenas noches ya a ver mirza y luego Obregón Doctor, una consulta. Eh, no me quedó claro por qué el diseño de investigación es longitudinal. ¿Me lo podría explicar, por favor? Longitudinal. Sí. Usted tiene su cronograma de actividades, ¿cierto? Está en desarrollo, eso? por esa parte de ahí. Está en, desarrollo Ajá, de todo lo... pues. en ese cronograma de actividades, ¿usted fija su fecha de inicio o no? Ya, sí, claro. Ya. Por eso es longitudinal. Porque establecemos un cronograma de actividades, un tiempo de inicio, un tiempo de culminación es longitudinal. Tenemos un espacio, algunos autores le llaman delimitación espacial, temporal, social. Entonces allí fijo ¿no? a dónde voy a realizar, cuál es la fecha de inicio, cuál es la fecha de culminación. Por eso es longitudinal. Inicio. Transversal. Porque en un momento determinado y transeccional puedo recopilar información. Por eso es transversal y transeccional. ¿Alguna otra duda? Eh, no, solamente le había preguntado por longitudinal, pero ya me aumentó transversal. <risa> ¿Para ¿Para que no? ya, me, ya me complicó más, doctor. Para, no, para pero... que no me preguntes. <risa> <ríe> no transversal y cuál la otra palabra, Ay, ya. Claro. ¿Qué significa eso? Que en un momento determinado de la investigación usted puede recopilar datos, puede aplicar un instrumento de recolección de datos. La información se puede obtener en un momento determinado. Por eso es longitudinal, porque hay un tiempo, hay un espacio. Es transversal, es transseccional, ¿no? Porque tiene un tiempo. En ese tiempo, en ese cronograma, desarrollo teoría, doctrina, aplico en un momento determinado un instrumento para recolectar datos. Aplico claro. pues una técnica, una entrevista, un cuestionario. Ya doctor, gracias. Bien, no, seguía Obregón creo y luego Rodolfo, por favor. Obregón, con la disculpa del caso Rodolfo, Obregón. Creo que no me escucha, ya Rodolfo, te escucho. Sí, profesor, buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Buenas noches. Eh, en efecto, esta recopilación de datos, eh, como usted bien lo ha dicho, es de forma longitudinal y transversal. Eh, en el trabajo de investigación que yo estoy realizando está relacionado con el tema de, de aguas, ¿no? eh, fundamentalmente conflicto por el tema del agua. Ya. Entonces, de todas maneras, tengo que tener una información y esto lo estoy obteniendo a través del, del ANA. No, eh, nah. fundamentalmente los registros de las lagunas que se tienen en esa zona, porque eh, yo lo estoy haciendo con el enfoque de cuenca. Entonces, nah. para eso, fundamentalmente, estamos trabajando con, con aforos, ya eh, porque finalmente lo que se tiene es, en la parte alta se tiene un tipo de aforo, perdón, se, se ha aforado este, un tipo de caudal, en la parte baja otro tipo de caudal. Ya. Entonces, eh, yo ya me estoy dándome cuenta que en el caso mío este, va a haber eh, información tanto cualitativa como cuantitativa. Ya. Entonces, Allí tiene eso, mixta. Allí tiene sí, mixta. es mixta, sí, justamente. Y, ya bueno, y el otro tema ya es social, ¿no? eh, que básicamente ya es cualitativa. Entonces, yo estoy en levantamiento de información justamente el día de hoy. He estado conversando con los comuneros. Para el día viernes tengo otra reunión. Sin embargo, lo que quería comentar es que ya este, tengo los aforos que me ha dado el inventario hídrico de Lana. Del Eso no quería compartir, profesor. No, muy está muy bien, claro, cuando tenemos ese tipo de investigación, entonces si es documental, pues necesito documentos, fuentes, recursos hídricos. ¿Cuántos lagos, lagunillas? No, ¿Cuántas fuentes o afluentes existen en esa zona? ¿Se aprovechan o no se aprovechan los recursos hídricos? ¿A quiénes les beneficia? Ese es un tema ¿no? que requiere de investigación hídrica, no, de investigación documental. Entonces, el ANA es la Autoridad pues, Nacional del Agua. Bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Bien. Nos vamos entonces a un receso y los dejo escuchando el material para aquellos que ingresaron a lo posterior del inicio del trabajo. ¿Les parece? Bien, doctor. Ya, mientras estamos en el receso volvemos a las 8, pero lo dejo con el video o el tutorial. Excelente, doctor. Por favor, es interesante este material. Ok, doctor, gracias. Muy bien. Amigos de Homo Academicus, en esta oportunidad vamos a abordar el capítulo 5 del texto de Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri, que trata acerca de la definición del alcance de la investigación a realizar. La investigación exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Te pedimos que te suscribas al canal y empezamos con la explicación. En primer lugar, señalar que para Roberto Hernández Sampieri el alcance de la investigación depende básicamente de cuál es el propósito que tiene el investigador respecto a los límites de su trabajo de investigación. Nos estamos refiriendo a la amplitud de la investigación o a un carácter mucho más restrictivo de la misma. Pues los alcances de la investigación pueden definir que un estudio tenga un carácter exploratorio, tenga un carácter descriptivo, un carácter correlacional o explicativo. Pero en resumidas cuentas, eh, cualquiera de estos cuatro alcances de la investigación cuantitativa obedecen a tres aspectos determinantes. El primero de ellos, la...